Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy os voy a hablar de una alternativa a Google Adsense muy buena que se llama Hooligan o Hooligan, como le queréis llamar. Es una red que va a pagar CPM, es decir, coste por mil, para webmasters y marketers. Si tú tienes una página que tiene tráfico y quieres monetizarla con anuncios, una solución muy fácil es darte de alta en Hooligan. Hooligan te va a pagar buen CPM, tiene unos precios un poquito más altos que los de AdSense y darse de alta es muy sencillo. Vamos a ver el proceso entero. Voy a hacerlo yo con Wordpress, pero puedes hacerlo igual para cualquier sitio que tengas. Lo único que tienes que tener antes de empezar es preparado el dominio desde el cual tú vas a querer hacer los anuncios, tu correo electrónico y tu password, desde luego. Y tienes que gestionar al momento de darte de alta el dominio que tienes preparado, porque es un requisito. Si no puedes poner sus códigos en el momento en que te das de alta, no te dejan avanzar. Así que esto es importante. Cuando vayas a hacerlo, prepara todo antes de empezar.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 Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que guardes este vídeo. Guárdalo en tu lista de reproducción favorita. Si no tienes una, dale clic al botoncito de más abajo donde dice más y le pones negocios con Betty Romerito o tutoriales de Betty Romerito, lo que tú quieras, la guardas y así la tienes siempre localizada para su consulta. Y sin más dilación vamos a ver esta alternativa a Google AdSense que nos va a permitir trabajar a nosotros como webmasters con páginas que tienen muchas visitas o pocas. No hace falta que tengan miles de visitas, con que tengas unas cuantas visitas es suficiente. Bueno, vamos a hacerlo paso a paso. Lo primero, como te he comentado antes, tener un dominio para trabajarlo. En mi caso vamos a usar este. Este es un blog que yo uso para demos, pero vamos a poner: visitar el sitio. Es este, se llama CPI Afiliados. Tiene todo en automático. Yo no lo toco desde hace muchísimo tiempo, pero nos va a servir para hacer el ejercicio de monetizarlo. Antes de avanzar, vamos a poner dentro del blog dos plugins. El primero, vamos a ello: vamos a ir al dashboard y vamos a poner, vamos a ir a plugins. Vamos a instalar uno nuevo. Vamos a buscar File Manager. Y vamos a ponerle el primerito que es este. Que es WP File Manager. Vamos a dar clic a instalar. Instalado. Lo activamos. Listo. Y vamos a buscar otro. Tú le pones Code. Y ya dice Heather Fooder Code Manager. Vamos a poner este. Instalar. Y lo instalamos. Lo activamos. Y ya tenemos esos dos plugins preparados. Ya tenemos varias cosas. Tenemos el blog. Los plugins para gestionar los códigos y ahora nos vamos a ir a hooligan esto es hooligan este es hooligan media ese es su web aquí tú puedes tanto comprar como vender tráfico fíjate que aquí tiene la opción para advertiser si tú quieres comprar tráfico de diferentes blogs es decir en redes display pues aquí tienes una opción de comprar pero si tú quieres ganar dinero con el blog con el sitio, con la web que ya tienes, entonces tú lo que tienes que hacer es, tal como está la home, dice gana más con Hooligan Media. Highest CPM rates for publisher. Los más altos CPM es coste por mil ratios para publishers, es decir, para los dueños de los sitios. Vamos a dar clic en Get Holigan Ads. Atento, el email. Pon el email que realmente uses. Y donde dice Domain Name, vas a poner el sitio que quieres monetizar. Vamos a empezar, vamos a poner un, una dirección de correo. El sitio, en mi caso, es este, BettyRomeritoEU, porque yo, yo tengo todo, casi todos los dominios de BettyRomerito, los tengo yo ahí. Vas a quitar el HTTP, le pones solamente el dominio y el y la extensión password y le das a registrar, registrar, mira lo que dice, querido partner, para continuar usando Hollywood Media, lee los conceptos y los bueno esa es la política de publicidad, le decimos que ya los hemos leído y lo aceptamos, y aquí empezamos, copia el siguiente contenido en metiromenito eu slash txt lo puedes copiar o lo puedes descargar, en mi caso yo lo voy a descargar, le voy a dar a download, ¿Ves? Lo descargo, ahí está, txt Y me voy a mi blog de WordPress. Y en los plugins, como ya instalé el File Manager, este, pues lo voy a usar. En la parte de abajo dice WP File Manager. File Manager, le doy clic. Simplemente tengo que arrastrar mi archivo a esta parte. Voy a quitar esto, porque me estorba un poco. Ya estamos y... Lo voy a arrastrar, fíjate que aquí dice más en este simbolito blood files Le voy a dar clic y dice que los arrastre o que los seleccione Voy a arrastrarlo o a seleccionarlo, da igual Como lo he bajado ya unas cuantas veces, ves ahí está adds2txt Lo que voy a hacer es renombrarlo, le voy a dar un botón derecho Le voy a decir rename y le voy a quitarlo del 2 Para que sea solo Ads txt. exactamente como lo pide Listo, ya lo tengo, Ads txt. Cuando ya lo tenga, me voy a ir a Hooligan y le voy a dar en verificar. Le voy a clic en verify. Ya está. Y dice que tengo que poner esto entre el head y el head. Lo copio. Todo copiar. Me voy nuevamente aquí. Me voy a los plugins. Y, y este es aquí, el que se llama HFCP. Entonces voy a dar a add new. Add new. Y le voy a poner aquí Hooligan. Es un HTML, display así, bla, bla. Y le vamos a poner la localización header. Dispositivos en todos. Activo. Y aquí copio el snippet. Listo. Y lo guardo. Save. Ya está guardado. Me voy nuevamente aquí. Y le digo validar. Validate. Y ya está. Dice verificado. ¿Ves? Y le voy a proceder. Proceed. Listo. Ya está. Registro exitoso. Frente de tal. Y a continuación me dice que... Mi cuenta la activarán entre dos horas y dos semanas posteriores a este registro. Y que espere por el mail de aprobación. Bueno amigos, pues ya está. He esperado unas tres o cuatro horas. Me han aprobado ya la cuenta. Os enviarán un correo. abridlo Ahí os darán la bienvenida. Y os pondrán un par de, de archivos. Que ya los tenéis. No tenéis que hacer nada con ellos. Voy a entrar ya al dashboard. Para que lo veáis por dentro. Y la parte difícil ya la hemos hecho. Vamos ahora a la parte sencilla. Este es el dashboard. Como podéis verlo es súper sencillo. No hay nada más que hacer. Si os fijáis viene el app El que hemos subido antes lo tenemos aquí. Por si habéis, lo habéis eliminado o lo que sea. Aquí lo podéis bajar. Y aquí también lo podéis copiar. ¿Veis? Copito clipboard. Y lo metéis al WordPress que habéis elegido. En mi caso, recordamos que era este que estoy usando estrictamente para este ejemplo. Como ya lo tengo, ahora lo que voy a hacer es poner los anuncios en este blog. Bueno, ¿y cómo voy a empezar a trabajar? Y aquí empieza el verdadero trabajo de nosotros como publishers. Mira, viene nuestro, nuestro perfil, el ATXT, que ya sabes de dónde viene, las noticias o los news, voy a ir dándole clic. Muy rápido, ¿ves? Ahora no hay nada. El script de verificación, por si no hemos perdido, acuérdate que ya lo hemos puesto antes en nuestro dashboard. Para eso pusimos el plugin para encabezados y pies y el file manager para tener las dos cosas bien hechas. Luego vamos al Ads Unit. Esto es con lo que vamos a trabajar Ads Unit. Aquí le damos clic y aquí van a aparecer todos los detalles de los lugares en los que podemos poner la publicidad, fíjate que vienen el responsive billboard tags, son los tags es lo que vamos a usar y vienen muchos sitios para que nosotros podamos la publicidad, vamos a suponer que vamos a poner uno me voy a ver al sitio, ¿qué sé yo aquí en esta parte de arriba, a ver si me deja y lo ponemos voy a buscarlo y esta parte de arriba es un skyscraper, aquí vienen las tags responsives, dice que están recomendados para usar en incontent Sidebars, desktop tablet, top sidebars y debajo de los encabezados o encima de los pies de página. Bueno, pues hay un montón. Hay leaderboards que puedes poner, fíjate los tamaños: 728x90 para desktop y tablets y para los móviles. Esta, bueno, voy a, posar, voy a usar esta. Atento aquí: si usas un leaderboard, no puedes usar otro porque tiene más estilos. Entonces tú tienes que elegir solo uno. Y aquí tengo el leaderboard 1 y leaderboard 2 tengo que elegir qué leaderboard voy a poner no puedo poner los dos así que me quedo con este para ver lo copio sin más y me voy a mi sitio aquí en el sitio, primero quiero que veamos esto en el sitio voy a ir a los widgets, me voy a la apariencia widgets y dentro de mi wordpress voy a hacer un widget nuevo, se lo voy a cerrar ese es el Mindside bar Luego están los de recent post. Y viene header add sección 1, header add sección 2. Voy a poner este para empezar, ¿ves? Y aquí le doy a más. Y voy a poner un HTML. Este, custom. Y lo voy a pegar sin más. Eso es todo. Sin más. Le voy a dar update. Y vamos a ver si aplica el cambio inmediatamente. Refresh. Ahí está, mira. Powered by Hooligan Media. Genial. Ya está, súper <risa> rápido Sin problemas O poniendo código por aquí por allá Nada, tú lo puedes hacer Sin más Y lo bueno de, de Hooligan Media es que no te pide Un mínimo de tráfico No tienes que tener mil visitas, dos mil, tres mil, nada Con que tengas visitas ya es suficiente Entonces está muy bien Si yo quiero poner, por ejemplo, dentro de Este Voy a cerrar porque tengo también Con otros Si quiero ponerla dentro de un post también puedo, puedo hacerlo de manera manual puedo ponerlo aquí, ves aquí también voy a poner uno por ejemplo me voy aquí a donde dice add units y busco un, uno que sea de 350 por ejemplo responsive mp tags recomiendo para bla bla bla uno de 300 por 250 y voy a poner este por ejemplo aleatorio, lo voy a copiar me voy a mi blog, a los widgets y ves que yo tengo ya este puesto aquí Welcome Pack, recibe tu Welcome Pack de Bienvenida Smart y voy a dar clic aquí lo voy a duplicar y lo voy a aquí donde dice bla bla bla lo voy a quitar todo esto y le voy a dar esto y aquí le voy a poner nada, que sea un anuncio sin más y lo voy a update listo, y me voy aquí nuevamente le doy un refresh ahí está, miralo no. Powered by Hooligan Media Genial, se ve súper bonito Y están muy adaptados al estilo de este blog Este blog es de noticias, ¿ves? C CPA y afiliados, junio 18-2022 Porque esto se actualiza cada día Yo no tengo que hacer nada Esto es un autoblog famoso Entonces ahí lo tengo ¿Tiene visitas? Genial, voy a tener dinero ¿No tiene visitas? Pues no pasa nada Ahí está Y de esta manera tú puedes poner rápidamente los anuncios De Hulligan Media Ya has visto que es súper fácil Lo más difícil es esperar a que te aprueben la cuenta. No han tenido, no he tenido ningún problema, me lo han aprobado sin más, así que tú no tengas ningún tipo de cargo porque te lo aceptarán con toda seguridad. Si tú quieres poner más sitios, le das clic aquí y te va a volver a pedir. Si ya tienes cuenta, te logueas, pero tienes que poner aquí otra vez el dominio. Pon tu mismo correo, tu mismo password, pero cambia el dominio y ya puedes poner más dominios dentro de Fuligan Media. No te quedes solo con uno. ¿Cómo te van a pagar? Vamos a ver. Vamos a las FAC. Mira, vamos a ver el mínimo de pago. Aquí está. What is the minimum with the wall? El mínimo son 100 dólares. Si no alcanzas los 100 dólares en, este, en un mes, bueno, pues te los pasan al siguiente. ¿Cómo pagan? Net 30. O sea, después de que llegas a los 100 dólares, hasta el mes siguiente no te lo pagan. Aquí lo pone. Si en septiembre ya tienes el mínimo de pago, te lo pagarán en noviembre. Es decir, net 30. Y. Te pueden pagar vía transferencia bancaria, Payoneer, CL, Paypal. Y Paypal te dice que puede ser sujeto a extra fees porque ya sabes que Paypal siempre cobra algo más. Te aceptan también tarjetas de pago. Aceptan Blogger y Wordpress. ¿ves? Aceptamos Blogger, Blogspot. Bueno, tú pasaste por aquí y ya revisas todas las preguntas que quieras, aunque ya lo básico te lo he dicho yo. Ellos trabajan únicamente por el modelo CPM, es decir, coste por mil. Bueno, pues has visto que es muy sencillo realmente. Tú puedes hacer lo mismo con todos los WordPress que tengas, todos los bloggers que tengas, incluso si son blogs propios que no están en ninguna de esas plataformas, puedes ponerlos sin ningún problema y empezar a generar ingresos con Hooligan Media, que es una alternativa muy, muy buena a AdSense y no tienen mínimo de visitas. Bueno, marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado, que hayas visto una, una alternativa más a la monetización de tus sitios que ya están si ya tienes uno monetizado no pasa nada métele también este script y tú mira qué anunciante te está dando más dinero y así ya puedes elegir quedarte con uno con otro aunque hooligan está pagando bastante bien a todos los publishers espero que te haya gustado esta forma de ganar dinero con hooligan media que está en modelo CPM para webmasters y marketers es una excelente alter alternativa a Google AdSense. Y si ya tienes tráfico no lo desaproveches. No importa que sea poquito porque este no tiene mínimos de tráfico. Y has visto que no es complicado poner los scripts. Es realmente fácil. Lo difícil es lo primero y ya te he dicho cómo puedes hacerlo con los plugins y luego con los widgets. Bueno, marketer, ahora sí me despido. Te agradezco muchísimo el tiempo que has tomado para ver este vídeo. Te recuerdo que todos los enlaces los voy a dejar aquí abajo para que tú te puedas suscribir y no los tengas que buscar por ningún lado. Y te recuerdo una vez más que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!